y en el episodio anterior pudieron ver cómo hemos cambiado muchísimo nuestro jeep le hemos hecho muchas instalaciones lo estamos preparando wow. para poder salir a la ruta muchas modificaciones van a darnos esa libertad que queremos en los viajes pudieron ver cómo colocamos esa plataforma que fue difícil Abrimos 12 huecos en el techo, pero bueno, al final no hay gotera, todo está perfecto. Así que seguimos haciendo muchas instalaciones, muchas cositas que nos van a permitir viajar cómodamente y salir a la ruta para grabarle esos paisajes espectaculares. Pero el día de hoy... ¡Ay, Dios mío! El día de hoy lo que les tengo preparado es un menú espectacular. Así que no se lo pierden porque es un día completo de muchas actividades, de muchas cosas que hicimos y aquí tienen un pequeñito adelanto. Bienvenidos a este episodio. <risa> espero no ir a chocar. bienvenidos a este video que está full de cosas para hacer hoy por ejemplo vamos a empezar con un paseo que vamos a hacer con el grupo Jeep Montreal nuestro primer paseo y se llama como topless, topless así quitamos quitándole el techo al carro es un día internacional de los grupos Jeep que la gente que tiene este tipo de vehículo les quita el techo Sí, bueno y aparte de eso vamos a ir a ver unas vans vamos a ver qué es lo que tienen y me toca clase de manejo también ¿no? Ajá, le toca sentarse de este lado y terminaremos luego con un super picnic en uno de los parques cerca de Montreal muy bonito así que quédense con nosotros porque es un full Day con viajando a lo latino. Recuerden suscribirse a este canal. Sabemos que hay personas que están llegando y que no nos conocen. Somos Marley, somos Andrés. Tenemos este canal desde hace un buen tiempo y hemos comprado este Jeep Wrangler para camperizarlo, prepararlo, salir a la ruta para que nos acompañen. Comencemos. Uh. Primer paseo, Marley. Uh -huh. Aquí estamos con la mujer. Bueno, bueno, un poquitico de historia. ¿Qué significa Go Topless? Tiene que ver con los derechos de la mujer, que en 1920 en Estados Unidos fue aprobada la Ley de los Derechos de la Mujer. A partir de ahí comienzan muchísimos, muchísimos cambios. Y tal día como hoy, en el mundo entero, los grupos de Jeep han abordado esa idea, pero adaptado al vehículo, que quiere decir que bueno que las personas pueden quitarle el techo a los autos y las mujeres pueden salir por la parte de arriba en algunas partes de Estados Unidos y en el mundo, bueno hay mujeres que salen sin los toples sin bikinis desnudas de la parte de arriba y en contraposición los hombres tienen que colocarse el brasier o el bikini de la mujer bueno eso en es algunas secciones pero aquí no estamos en esa onda si no estamos en el mundo ya de los jeep acá un poquitico más conservador seguimos estamos despeinados esto es parte del evento ¡Ah! Siempre los eventos vienen acompañados de muchas actividades dependiendo de dónde se realice. En este caso se realizó aquí en Montreal, donde nos fuimos a uno de los talleres más conocidos del grupo 4x4 de Pasión 4x4, donde terminamos el día con unos muy ricos hot dogs y con una presentación de 4x4 fantástica. tantas cosas que nos encanta de este mundo 4x4, del overlanding o de los viajes RV son los trailers. En Canadá la gente está muy habituada a ver trailers por todos lados, de hecho hay muchos que cuando ya comienza el otoño y los patos comienzan a salir porque está llegando el frío, hay una gran comunidad de canadienses que bajan al sur, a Florida. Entonces nos fuimos a ver, a curiosear una marca que a mí me gusta muchísimo, que le he estado siguiendo, la Noobcam, y vamos a ver qué tal un trailer puede entrar en nuestro estilo de vida. Bueno, un poquitico más adelante. <ríe> bueno, Marley, aquí estamos. Estamos viendo uh -huh. lo que podríamos hacer, el remolque que podríamos ponerle al jeep. Miren esto, tan bonito. Bueno, ustedes dirán que es chiquito, pero tiene todo lo necesario. Tiene esta mesa que se convierte en cama. Tiras eso para atrás. Todo ese espaldar se va para atrás totalmente. La mesa la agarras, la quitas. Y por aquí tenemos el baño. El baño adentro tiene una duchita para que lavas las manos y también para ducharte. Tiene el bañito y eh, la cocina. No sé, Andrés, para bañarse. No, para mi tata. Está chiquitico, pero está chero vale. porque mira, tiene para guardar para aquí. Está pequeño, para mí está mira, para el plato, tiene la, la estufa acá. Sí, por aquí se guardan cosas. La y por hay Está aquí. Bastante... Ah, tiene televisión gusta, allá. Ah, dime. Tiene televisión, sí. Uh -huh. También lo que me gusta es que afuera podemos ver que tiene rack para bicicleta. Muéstranos ahí, pues, muéstranos ahí. Bueno, por aquí tiene para guardar el escesito y por acá arriba están los paneles solares tenemos la bombona de gas uh -huh. eh, más allá aquí los cables para la batería para la parece. batería solar que sería aquí eso esto para es, guardar más cosas dejar un accesorio esto y eso me encanta que es para poner las bicicletas súper porque se desprende el jeep pues nos podemos ir en bicicleta podemos ir en el jeep a hacer las vueltas sin tener que eh, andar con el reparto. cuánto nos dijeron que costaba uno así eh, 40 mil dólares canadienses, o sea, en americanos debe ser cerca de unos 32 mil dólares ahí. americanos todo full equipado, y a 20 años pagaríamos... lo puedes sacar a 10 años, 15 años, 40 como no, a 20 no, años, 20 años. años. No, no, no. <risa> a 20 años como 40, 40 400 mensuales si lo sacas a 20 años son como 400 mensuales, pero bueno la verdad, mm. es primero lo chévere que tiene es que el bonito, techito, y, y pagar menos 40, y el que tiene el, te el techo aquí es chévere porque uno ya hace el camping acá unas mesitas, con unas cosas súper genial Esta fue la visita Bueno, el día fue avanzando y ya era momento ya de que buscáramos un lugar ideal para que Marley pudiese hacer sus clases de manejo porque esto no es así que Andrés solamente va a manejar, no, no, no, no. Marley tiene que ponerse en la ruta también al volante y aprender a manejar, así que estuvimos buscando varios lugares y encontramos este estacionamiento que no había nada, no había riesgo de nada. Así que era el momento y el lugar ideal para que Marley ¡frun, frun! comenzara a entrar en la ruta. ¡Oh, oh, oh, sí! ¡Ah! Bueno, bueno, bueno. Miren quién está aquí al lado del volante. Marley. ¿Lista? Bueno, no lista porque tengo que arreglar todo, ajustar todo a mi tamaño. Bueno, llegó el momento para las clases de manejo de Marley encontramos este estacionamiento que estábamos buscando un sitio así, sin carros, con un clima bien bonito, sin este... peligro de nada, que nada <risa> se me atraviese, ni una no hay... ardilla, ni un gato, nada nada. nada, nada, que no se atraviese nada, nada, nada ni la suegra, nada, <risa> entonces es ideal para que Marley este, siga sus prácticas de manejo y la primera vez que va a agarrar la jeepeta, entonces, <risa> casi que no me deja agarrar, casi que no, <risa> Te, te, te, un secuestro Entonces, este, pues nada Como tus clases de manejo, lo primero que tienes que hacer Es ajustar el ¿Y de dónde? La, barrita, la barrita que está abajo Esta. La barrita que está ahí Para que puedas llegar al, al pedal Un poquito más adelante si quieres Yo creo que ahí está bien, porque no hace mucho Este, el espaldar ¿Te sientes bien? Hay que hacer aquí? queda empinado. o No, no. Empina no está bien, tú puedes, un poquitico, un poquitico más para adelante, y ahí está bien, eso es, eh. la altura del volante está bien, entonces como este carro es eléctrico, entonces tenemos que colocar, bueno, los espejos, ajá, tenemos aquí el control, los espejos los agarras allá, en ese controlcito que está ahí, aprieta ese botón acá, dos veces, pisa el freno, Hizo el freno, acelerador. marley ¿es el acelerador? Ok, por si acaso. Hay que salir de aquí. Oigan. Hizo oh el sí, freno y bien, bien. dos veces hasta que diga run. Una vez, una vez, una vez. Run. Ya, listo. Entonces ya aquí el carro ya se prende ya ahí y te dice cuánto batería, cuántas cosas. Después te explicamos esto Bueno, señores y señores, con la izquierda por si acaso. Y como en tus clases de manejo se coloca... ¿Dónde? En la D. Drive. Ya, en la de Drive. Ya el carro ya hizo el empujoncito. Y esto... Suelta es... el acelerador. Suelta el freno, perdón. Suelta el freno. <risa> Eso sí. Suelta el freno. Ok. Y ya Aquí vas... Voy pisando. Vas pisando poquito a poco. Okay. Suavecito. ¿Mm? Suavecito porque es un carro eléctrico. Suavemente el freno y pones aquí parking aquí encima presionas el botón todo hasta adelante se quedó el parking ahí, ahí está en P estás lista a ver ahora dale sola primera vez tratando de parquear en retroceso viendo las líneas y pensando en que hay carros y que no me puedo chocar con ningún carro entonces lo bueno aquí es que tiene la cámara de retroceso ahí por ejemplo me está mostrando pero bueno antes me está haciendo señas allá yo me siquiera mira no sabes qué hacer, en este, es en este y se va para aquel es este, si sí quise parar en aquel porque es más fácil creo que voy donde no es? quieres pararte en este porque es más fácil. Es el otro. Es el otro. Porque tú no ves la cámara, traes la pantalla del de de de carro, que yo te hago no, señas. pero bueno, ¿por qué Porque ese es más difícil. ¿Sí? <risa> ok, entonces es a mi derecha que él quiere que me parquee. Ok, entonces vamos otra vez porque estoy muy mal. Y voy a enderezar esto. Y ahora sí voy a enderezar. Venga, venga, uh, uh, uh, Para este lado. Ah, esta vez. Ese es el ejercicio, ¿eh? Que sepa cómo voltear las ruedas de delante para que la parte del carro de atrás le dé el ángulo. Ok. Vamos para acá. Ah, Bing, bing, bing, bing. De... Porque lo que quiero que tengas no, el ejercicio Es que es el ejercicio Ese no, ejercicio ese es el ejercicio Si tuerces para acá, el carro tira para allá Si tuerces para acá, el carro tira para allá Para eso tú ves la cámara que te va a orientar, ¿A orientar ¿Para qué lado? Es que tú tienes que darle a poquito a poco Ibas bien, el ejercicio iba bien porque ya sabías que estabas buscando el ángulo del carro atrás, pero mira la cámara, es más fácil por ahora para ti, pero mira la cámara que ver los espejos por ahora, y las rayitas de la cámara te dicen el cómo vas, dale para adelante, no muy lejos, un poquito más adelante y te cuadras mejor, y vas siguiendo las líneas de, la, de la cámara con las líneas del piso. One week later. ¿Cómo te sientes? Todavía ¿Eh? no, con el reverso. Vale, vale. Les cuento un poco en Canadá cómo funciona. Vamos a darle reverso aquí. Voy mirando la cámara y todo. Y. Y bueno, vamos. Y nos fuimos, señores. Entonces o sea darle aquí tan tan tan tan tan tan tan despacito para no irme muy rápido y enderezando aquí el volante entonces bueno nos fuimos es muy importante aprender a manejar sobre todo con el plan que tenemos nosotros que es manejar las largas distancias y pues la idea es darle descanso a la otra persona en este caso Andrés que pueda descansar que pueda hasta dormir tranquilito, bueno no sé qué tan tranquilo vaya a dormir cuando yo vaya manejando no creo que todavía vaya a hacer eso, pero es súper importante que pueda haber otra persona que pueda manejar y bueno también me pasa a mí que a veces él no está, tenemos el carro ahí y yo simple y lloramente no lo puedo sacar entonces por eso venimos aquí hacer prácticas, yo sé que me toca practicar ya más en la calle, pero quiero sentirme cómoda con el carro en un principio y bueno ya después como con carros y todo, pero realmente hasta que me sienta súper cómoda con todo, porque realmente así tú conduzcas, este carro tiene sus cosas muy especiales y particulares también. Eh, bueno, vamos a hacer todos estos viajes que estamos planeando Irnos por todo Canadá, por Estados Unidos Y por allá ver una niebla, Espero que anden la de tomar video Afortunadamente salió mucho antes de que le pasara Para a Pero bueno, no sabe que todo esto puede... Son los imprevistos listos que pueden surgir a llamarle con clase de manejo y se les atraviesa un conejo miren eso de dónde salió ese conejo <risas> Bueno, esos hot dogs que nos comimos hace horas ya desaparecieron, así que ya era el momento ideal para poder irnos a este parque que se los voy a recomendar muchísimo cada vez que tenemos la oportunidad de ir, vamos, Parque de la Cité, a las afueras de Montreal y ahí era el punto ideal donde íbamos a hacer nuestro picnic. Hora, entonces, después de esta clase de manejo, este, pusimos a cargar el carro, nos vinimos a hacer un picnic. Tenemos el morral por acá. Entonces, vamos a comernos unos sanduchitos bien ricos y hacer el balance del día, porque verá que uh, desde muy temprano, como ustedes están viendo, no hemos parado. Entonces, veamos este balance de hoy. largo hoy, tempranito, fuimos a recorrer con la gente de los jeeps, me encantó este paseo porque todos estaban así en filita, Vimos, disfrutamos el, el techo que le quitamos el techo y la parte de los 4x4, también estaba chévere, vinimos a ver los trailers, ese rojo está bonito, es una muy buena idea para hacer overlanding, para salir a pasear, ¿La que está ¿Y este parque? El parque está... Qué vista más... está bien bonito. Bueno pues nada, con estas imágenes espero que les haya gustado este día largo, largo, largo, largo, que hayan tenido una idea y que hayan pasado con nosotros prácticamente casi que todo el día en estas velocidades que ponemos de aquí para allá y allá para acá. Este espero que les hayan pasado muy bien. Recuerden suscribirse al canal, vienen muchos videos paseo y aquí el viento nos está echando, pero está rico, pero está rico. Así que suscríbanse aquí al canal. Nos vemos en el próximo.